Aquellas voces desaparecieron, ya no hablan más, murieron. Porque ese es el destino, no creer en él, es un desatino. He intentado salir de este mundo, pero es imposible y me quedé. He decidí de una vez para siempre cambiar la forma de vivir de repente. A lo largo de una abundante y rica vida he intentado aprender de mi desorden. He escuchado el consejo de sabios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 He procurado ser siempre lo que quise ser He aprendido muy pronto a envejecer Sin abandonar el niño que llevo dentro aquí Conmigo desde el día en que nací Y la verdad fue siempre mi alma secreta Alguna mentirilla pero siempre muy discreta para arreglar o animar algún problema mío o de alguien que me valía la pena He intentado salir de este mundo pero es imposible y me quedé y decidí de una vez para siempre Cambiar la forma de vivir de repente Aquellas voces desaparecieron Ya no hablan más murieron Porque ese es el destino, ese es el destino No creer en él es un desatino